Desde Movimiento en Foco nos parece muy importante difundir el rol de la mujer en el lenguaje del video danza, generar espacios y mencionar siempre a las referentes que han creado una, un camino para todas nosotras.